Y para unar criterios respecto del operativo que ya comenzó, el operativo de despliegue eh, de urnas custodia de urnas y eh, todo el operativo de seguridad que se va a llevar a cabo el domingo, el, digamos el sábado, el domingo y también eh, en los días posteriores eh, referidos al... Eh, escrutinio definitivo que se va a realizar en la sede del Tribunal Electoral. ¿Cómo es la logística, doctor? ¿Quién la maneja? ¿A cargo de quién está? Bueno, en, en este caso está a cargo del, del Departamento del D2, que está a cargo del Comisario General Carlos Ponce, todo lo que es eh, logística, según la disposición del Jefe de Policía, el licenciado Luis Martínez. Este, pero... Todos, eh, por eso está la Plana Mayor, porque todos los cuerpos policiales, de algún modo, van a estar colaborando. Eh, hay 3.331 efectivos afectados en forma directa y otros 2.000 que están eh, en forma indirecta afectados al operativo de logística y de custodia. ¿En toda la provincia? En toda la ley de lemas podría dificultar el conocimiento de sí. los resultados definitivos? ¿Usted algo... ¿Qué ha expresado en ese sentido ¿ya más? Eh, eh, Puede dificultar el, el, el, digamos, el provisorio, pero no el definitivo. Eh, tenemos que aclarar que el, el escrutinio provisorio lo realiza el correo sin la presencia de los fiscales ni del tribunal electoral. Por eso no tiene ningún valor, es solamente informativo, es este, a los fines de poder más o menos eh, tener una, una idea aproximada del resultado de la elección. Pero el escrutinio definitivo que sí se realiza en la sede del Tribunal Electoral con la presencia del Tribunal Electoral y de los señores apoderados y fiscales, ¿no es cierto? Eh, en ese caso eh, vamos a demorar el tiempo que sea necesario para que eh, el escrutinio sea eh, perfecto eh, y no haya ningún inconveniente. Eh, si se respetan las, las, este, para, los parámetros que ha dispuesto el Tribunal Electoral, eh, va a haber una cantidad limitada, no una cantidad este, desorden, desorganizada de, de fiscales. Y este, creemos que no va a haber ningún inconveniente, tanto en el acto este, inicial, ¿no es cierto?, de sufragio, como luego en el escrutinio. ¿Cuántos son entonces los, los fiscales por subagrupación que ha determinado? Bueno, hemos determinado dos, eh, hasta dos fiscales, para que estén en la mesa, hasta dos fiscales por subagrupación y para que estén en la escuela hasta dos fiscales generales que tienen eh, la obligación de controlar los cuantos oscuros y reponer las boletas este, y dejar todo ordenado para que el elector siempre tenga boletas de, todos los, de todas las listas. ¿La firma de los sobres? En la firma de los sobres solo va a firmar un fiscal. Bien, ya estamos en la cuenta regresiva. El 10 en día. Estamos...